una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Es suficiente. Os diré algo. Y me pongo de pie. Vuestro padre es vuestro padre. Vuestra madre os ha parido. Perfecto. Los profes no son tontos, saben más o menos cómo sois y de qué pie calzáis. Perfecto. Pero cuidado, lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cocina aquí dentro, aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida, son vuestros sueños, si estáis seguros de algo, hacedlo, si creéis en algo, id por ello, que no os coman el tarro, tenéis solo una vida y es corta, se pasa volando, tenéis solo una vida y es corta, se pasa volando, tenéis solo una vida y es corta, se pasa volando, se pasa volando.